Hola, soy Miguel Ángel Pérez Ibarra y te doy la bienvenida al canal de YouTube de Además de conferencias, vas a poder acceder a mucha información sobre el universo de las emociones y, por supuesto, de la terapia. También tendrás acceso a todos los audios que estamos publicando semanalmente en el blog de la página web www.democonciencia.com. Espero que la disfrutes y que me hagas llegar tus comentarios, ya que mi objetivo es seguir mejorando para ti. Muchas gracias por tu visita.